Bueno hola a todos gente, soy Fede y estoy con el ganador de DIR3. Suerte a todos. El ganador es Ezequiel Valbuena. Bueno ese hablame por Facebook y te paso la key. No te cuelgues porque si no me equivoco vence el 19 de ahora dentro de tres días. Y nada, gracias a todos los que participaron y esperen más sorteos porque ya estamos en. En Navidad casi, así que nada gente, nos vemos. Chau. Y ese de no te olvides, dale, no te cuelgues, loco. La puta madre que lo recontra mi parido.